Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección. Estoy trabajando con Nico Pinto Heck. Él, en Japón, y yo en Puros Aires. Todavía no puedo creer, pero es así. Ustedes ya lo recuerdan a Nico, es un, un excelente escritor que me hizo un flor de reportaje, le dejo después el link abajo. Y encontramos una cosa con Nico que creo que les va a poder venir un kilo. Y siempre, siempre reforzando aquello, con este pequeño programa, aquello de que el Está Bien dicho de que aquello de que ¿eh? no me digan que ah, dijo de qué di marco a veces que hay que decir de qué me di cuenta de que si no digo me di cuenta que es un queísmo bueno, este aquello refuerza aquello de que los eh, el contexto es el que manda. Vamos a ir al texto de Nico, lo vamos a ver con toda claridad. Vean aquí, amigos, dice eh, en esta zona que está acá. Eh, Agustino lo coló en el forjador. no me importa el contexto argumental, lo que importa es el contexto de aprendizaje, dice vio que los ojos de Festo brillaban intensamente, por un segundo creyó que las pupilas del forjador se habían convertido en pequeñas llamas. La corrección que a mí me salía automáticamente es vio que los ojos de Festo brillaban intensamente, coma, eh, las pupilas del forjador se habían convertido en pequeñas llamas y yo le eliminaría en un contexto y ahora les voy a decir, realista, por un segundo creyó que se lo eliminaría. Diríamos así, vio que los ojos de Festo brillaban intensamente, como mal, las pupilas del fojado se habían convertido en pequeñas llamas. Ahora, ustedes me dirán, y vos, Nico, seguramente ya sabés la respuesta, pero eh, ustedes me dirán, pero Marce, si, si tu ambición es poder eliminar todas las palabras del mundo, que no haya directamente re, eh, rebabas, ¿y ¿por qué no cortás eso? por una razón muy, pero muy sencilla, el contexto. La novela de Nico Pintojec no es tanto literatura fantástica, sino que ya es un universo maravilloso en donde todo puede suceder. Si yo entonces agarro, Nico, y le elimino eh, las pupilas del forrado se habían convertido en pequeñas llamas, el lector lo va a ver como una realidad, no como una metáfora. ¿Ves? Y eso no es lo que vos querés decir. Ahí está la clave de por qué yo no corto. Eso que está ahí, por un segundo, creyó. Cuando decís por un segundo creyó que las pupilas es que lo creyó, pero no está pasando verdaderamente. Si yo se lo saco, va a pasar verdaderamente. En un texto como este, en donde la fantasía está al, al orden del día y, y donde aparecen to, todos los elementos que com, componen, muchachos, esa iconología propia del fantasy, y bueno, el lector está en todo su derecho, porque vos se lo estás diciendo, de ver que las pupilas se convirtieron en llamas de verdad. No llamas metafóricas, en pequeñas llamas metafóricas. Llamas de verdad. Y eso no es lo que uno quería decir. Entonces, ¿qué pasa? Como siempre, digámoslo junto a mí, ayúdame, el que único que manda es el contexto. ¿Ok? La regla de oro es esa. Hay tres reglas de oro. Todo lo que vos quieras cambiar, te lo va a decir el contexto, todo lo que quieras eliminar, te lo va a decir el contexto, todo lo que lo que quieras modificar, te lo va a decir el contexto. Y siempre por el bien del texto. En este caso, esta novela formidable, que tengo el gusto de trabajar desde una punta a la otra en el mundo. Acá en Buenos Aires son más o menos las nueve, diez menos cuarto, creo. Este, y vos qué hora tenés allá en Japón, y en de la mañana. Sea, ¿no? 12 horas después. Porque es las acá, 9 y 20 y pico de la noche. De la noche, ahí está, son las, son las 9 y 20 y pico de la noche. Bueno, esto es magia, muchachos. Aprovechen la tecnología para algo bueno. No vean pornografía y todas esas porquerías. Utilícenla para estas maravillas, para poder crecer en literatura y en espíritu. Hasta pronto, den pulgar arriba y la hacemos con todo. Hasta pronto, chao. Y sigo laborando con Nico.